Seguimos en la salud en boca de todos, Estábamos leyendo otro de los informes que nos comparte Andrés Cárdenas del Observatorio Universitario de Buenos Aires que son siempre muy complejos y muy completos también porque nos proponen un montón de temas, un montón de temas Cada vez que hablamos con Andrés sobre algunas de las cuestiones, una de las cuestiones que le planteamos es eh, cómo ampliar la, las miradas eh, sobre el territorio, ¿no? Eh, la ciudad de Buenos Aires es un territorio vitrina, es decir, muchas de las cosas que pasan ahí tienen repercusiones después aquí eh, en AMBA, eh, o en la provincia y en el resto del país, y al contrario, muchas de las cosas que pasan en el país luego se sintetizan. Pero en el informe que compartieron esta semana, eh, la utopía de la ciudad verde, en, centrado en Cava, hay un montón de temas que nos parecieron muy interesantes, sobre todo porque hace unos días estuvimos hablando o escuchando también lo que sucedía en la cumbre del C-40 en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que terminó hace poco, el 18 de noviembre. Y una de las voces que participa en este informe es la de María Inés Carabajal, que es antropóloga. María Inés es integrante de la Subsecretaría de Políticas Ambientales de la Facultad de Filo, Filosofía y Letras, de la UBA. Y estamos con ella. María Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por invitarme a participar. Acá estamos María Ángeles y Alejandro, queremos agradecerte de converses con nosotros y que nos cuentes, eh, de, el, el más allá de, de lo, lo que propone la nota como, como impacto puntual, eh, tu lectura sobre esta, este cambio en la matriz energética, es decir, lo que sucedió o cómo nos puede afectar las conclusiones de lo que sucedió en esa cumbre del C-40. Bueno, eh, la cumbre del C-40 es un evento que se realiza... Eh, cada tres años y eh, reúne a los principales alcaldes de, del mundo para discutir eh, temas eh, ambientales y que tienen que ver con la agenda climática de las ciudades eh, las ciudades eh, son eh, responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero por lo tanto cumplen un rol esencial para pensar la acción climática No eh, entendemos también que la acción climática es fundamental, porque tanto en las agendas políticas, sociales, eh, el cambio climático eh, se ha convertido en un tema central, eh, no solamente para pensar estrategias, eh, como vos decías, no, en términos energéticos, de infraestructura, de cambios, no, pensar transiciones energéticas para poder eh, cumplir con ciertos acuerdos, ¿no? como puede ser el Acuerdo de París, que se firmó en 2016, y el objetivo principal del Acuerdo de París es limitar el calentamiento de eh, las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar el, el 1.5 o 2 grados para que se mantengan por debajo de los niveles preindustriales por lo tanto este es un gran desafío que eh, asumen todos los gobiernos que forman parte ¿no? de, de la Conferencia de las Partes que acaba de finalizar ahora el 18 de noviembre y que reúne también, eh, es una de las instancias más importantes de negociaciones a nivel internacional, porque ahí es donde se define las políticas climáticas que, en definitiva, nos afectan a todas las personas. Yo me acuerdo que en algunas eh, experiencias anteriores de los encuentros sobre cambio climático, alguna de las primeras... Este de los países más industrializados y con mayor producción, se negaban a firmar los acuerdos, eh, te acordás como el de Tokio, qué sé yo, como para evitar las, eh, la producción de mayores contaminantes. ¿Qué efectos tienen ahora esos acuerdos? ¿Se cumplen? ¿Tienen mayor trascendencia? Eh, ¿Son más estrictos? ¿Se ajustan a la realidad? ¿Terminan teniendo injerencia en la política de producción de los países que participan? Bueno, podríamos decir que, que hay una debilidad que tiene este tipo de negociaciones internacionales y es que son acuerdos no vinculantes. Es decir, que los países eh, deciden asumir esos compromisos, pero luego no hay un castigo, ni, no hay ni castigos ni premios si cumplen o no con esas metas. Eh, en términos generales los países están intentando cumplir, sin embargo, pareciera que no es suficiente porque transformar toda la matriz energética de un país y del mundo a energías, por ejemplo, renovables, es eh, altamente costoso. Por eso, por ejemplo, una de las discusiones más importantes que tuvo lugar ahora en esta cumbre que se realizó, en, ¿no? el, estamos hablando de la conferencia de las partes, que sí. la última se realizó en YAM, el YAY, en Egipto, hubo dos temas centrales, el primero es el de financiamiento climático y el segundo es el de daños y pérdidas. Y, y financiamiento climático en términos, ¿no?, de las responsabilidades históricas que tienen ciertos países, por ejemplo, como Estados Unidos y, y Europa también, pensándolo en términos eh, integrales, ¿no?, eh, tienen mucha más responsabilidad histórica que los países, por ejemplo, del sur global. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, es importante asumir esas responsabilidades pensando ¿no? en, en, en la responsabilidad histórica. O sea, si bien todos los países emiten de gases de efecto invernadero, no todos lo hacen en la misma medida ni tienen la misma responsabilidad. Por lo tanto, eso es lo que se dirime en estos acuerdos internacionales. Y lo que te decía es que el financiamiento climático es esencial porque si los países menos desarrollados, por ejemplo, Argentina, como otros países, por ejemplo, no pensando en términos del sur global, queremos implementar medidas de adaptación, es decir, poder adaptarnos, adaptar nuestra infraestructura para... Eh, que los impactos, para reducir los impactos del cambio climático necesitamos financiamiento para poder realizar esas eh, estrategias, para poder pensar y planificar qué, qué ciudades queremos y cómo adaptarnos, eso requiere grandes niveles de financiamiento. Y lo mismo pensamos en términos de mitigación al cambio climático, que es cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no? Y todo esto sí, efectivamente requiere financiamiento y es lo que se está eh, tratando en estas cumbres. Y, y con respecto a las pérdidas y daños, es lo mismo. Hay países que son muchísimos más afectados. Por ejemplo, los países del Caribe son eh, más afectados también por el cambio climático. Entonces, deberían tener prioridad. y Todo esto es lo que se está definiendo en estas cumbres. Pero bueno, muchas veces estos acuerdos que se logran no son vinculantes, como te decía. Entonces, claro, eh, hay países que, que cumplen en cierta medida y otros países que cumplen menos. Y, sí. y esa es una de, de las grandes debilidades. Eh, recordemos que en ese marco también Alberto Fernández Estuvo pidiendo cooperación regional no Puntualmente por eso acabas de decir En, el, en la búsqueda de financiamiento de organismos Como para poder trabajar estas y otros cambios energéticos hay, Además de otros eh, temas en la agenda ¿no? En el informe del que estamos hablando Que es eh, el, el informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires eh, Hay dos o tres datos que me parecen buenísimos Uno es en los 193, 95 países que hay en todo el mundo, Argentina se ubica actualmente en el puesto número 22 de emisiones, ¿no? Que no, que no es lo mismo. Eh, no es un gran jugador, dice el informe, dentro del mapa mundial, pero, eh, pero es importante, ¿no? Mientras que otros grandes emisores de gases son, por ejemplo, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania. ¿Somos un país muy contaminante, medianamente contaminante, o podríamos ser un país menos contaminante? Sí, sí podríamos ser un país menos contaminante. Como dice el informe, no somos uno de los grandes jugadores, ¿no? Eh, pensemos en China, Estados Unidos, en Europa, India, en fin. Eh, son países y regiones ¿no? que, que emiten mucho más y de hecho lo han hecho en términos históricos, por eso son países desarrollados. Entonces, eh, tienen mayor responsabilidad. Argentina también cumple un rol, pero si lo pensamos en términos de cantidad de emisiones, no, no es un gran jugador. Pero sí, eh, de todas formas, tiene que contribuir eh, porque, en definitiva, eh, asume compromisos, y esos compromisos deben cumplirse, ¿no? O sea, cada uno de los países que, que forma parte de, de la Conferencia de las Partes, ¿no? asume compromisos que tienen que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas. Y esto es que hay que hacer grandes esfuerzos para cumplir con las metas y, y pensar, bueno, en primer lugar, cómo hacer una transición energética, pensar las formas en que se produce, cómo transformar las industrias para que sean menos contaminantes. Eh, la, las ciudades hoy generan eh, grandes cantidades de huellas de carbono, mucho consumo energético por el uso de combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo. Eh, pensemos en los sistemas de, tra de transporte, refrigeración, calefacción, en fin. A mayor uso de energía y mayor uso de combustibles fósiles generan mayor cantidad de emisiones. Por eso hay que pensar esta transición a fuentes renovables. Pero bueno, el financiamiento también es clave, que es eh, uno de los pedidos de... de Alberto Fernández y de muchos gobiernos del mundo, eh, justamente teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de, de los países. Y además teniendo en cuenta, volviendo al tema de las ciudades, ¿no? que, que como dice el informe, el 92% de las personas vive en las grandes ciudades, no. entonces eh, el impacto del cambio climático es mucho mayor, con olas de calor, lluvias de mayor intensidad, inundaciones... Eh, y, y, bueno, poder adaptarse, pensar estrategias de adaptación, sistemas de alerta temprana, como tiene el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, todo eso es fundamental para afrontar la, la crisis ambiental que ya estamos experimentando en la actualidad. Ni siquiera hay que pensar mucho en el futuro, ¿no? En el futuro puede ser peor la situación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer ahora para eh, justamente que no nos llegue... El, eh, el futuro ya llegó, pero, pero que no sea tan no tan eh, tan fuerte eh, ese, ese impacto del cambio climático en las ciudades. María Inés, ¿cómo estás? María Ángeles te saluda. Eh, ¿Qué tal, María Ángeles? Una de las cuestiones que nos llamaba la atención de, de este informe del de, de Observatorio Universitario de Buenos Aires es eh, la cuestión de las ciudades, como vos eh, nombrabas, eh, donde, bueno, en, en el caso de, de Argentina... Habrá, digo, diferentes experiencias eh, en cada una de las ciudades grandes que concentran mucha población. Pero quisiera que, si nos podés contar un poquito cómo se vive eh, este panorama que vos nos relatás también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? en la capital. Eh, porque dentro del informe hay, hay una parte muy, muy particular que es eh, una, una foto de unos arbolitos de plástico muy bellos, ¿no? Eh, digo, como, digo, al margen de, de, de lo gracioso que puede ser eh, esos árboles de plástico, bueno, ¿en qué situación está la Ciudad de Buenos Aires en, en, en esta cuestión respecto a lo ambiental? Bueno, eh, la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo, ¿no? implementa programas como los que informa eh, eh, ¿no? la Utopía de la Ciudad Verde en Cava, que es este informe que salió recién. Uh -huh. Pero hay muchas cuestiones que, que se deben repensar. ¿no? Eh, hay expertos que, que dicen que la ciudad se encuentra en emergencia urbanística, ambiental y habitacional, ¿no? que son eh, arquitectos, ingenieros eh, y, y expertos. Que, que realizan informes también sobre estas temáticas y dan cuenta de que, eh, que el plan oficial no cumple ¿no? Con, con lo que exige la ley de presupuestos mínimos de adaptación y e mitigación al cambio climático. Eh, por ejemplo, en términos ¿no? de la venta de tierras públicas, las excepciones inmobiliarias, a, a través de convenios urbanísticos. Eh, no se reglamenta la, la participación ciudadana, por ejemplo, cuando se decide qué es lo que se va a hacer con determinado predio es importante la participación ¿no? de, de, de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad que, que quieren alzar su voz cuando no están de acuerdo, por ejemplo, con cómo se va a destinar cierto predio, si para el uso público o para el uso privado. Y, y eso, y la participación ciudadana es fundamental. Y eso es algo que, que nos está llevando a cabo. Muchas uh -huh. veces se hacen audiencias públicas, pero, esas, eh, pero las voces de... de eh, ¿no? de los ciudadanos y las ciudadanas no son tenidas en cuenta y eso eh, es, es una cuestión sumamente importante ¿no? porque es la gente que realmente vive en la ciudad y, y que no quiere que ciertos espacios públicos sean destinados a actividades privadas, por ejemplo no teniendo en cuenta que, que la reducción de espacios públicos en, en la ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta, como también dice el informe que, que hay desigualdades, ¿no? En la distribución de sus espacios públicos, el acceso y el uso. Hay ciertas comunas que tienen, eh, por ejemplo, las de zona norte, que tienen muchísimo acceso a espacio público y ciertas localidades de capital que no, ¿no? Entonces, es, hay una distribución desigual que es, eh, podríamos decir, tiene que ver con ¿no? eh, con la marginalización de, ciertos, de ciertas comunas, ¿no? Que quizás son las, las más vulnerables. Eh, y no son tomadas en cuenta, ¿no? los reclamos de estas personas eh, en, en las agendas y en la planificación de qué ciudad queremos habitar. Entonces, eh, pensemos que el cambio climático afecta a las personas más marginalizadas, y en el centro del cambio climático está la inequidad social, ¿no?, la injusticia social, uh -huh. entonces hay están articuladas ambas, ¿no? Los mayores impactos del cambio climático los sufren las personas más vulnerables, que son las personas marginalizadas que, que deben, ser, deben tener prioridad, ¿no? Justamente cuando se planifica qué, qué ciudad queremos vivir. Estás escuchando a María Inés Carabajal. María Inés es antropóloga y forma parte de la Subsecretaría de Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Eh, a propósito del de informe, otro de los informes que esta vez eh, sacó el Observatorio Universitario de Buenos Aires sobre la utopía de la ciudad verde eh, puntualmente en Cava. Pero me parece interesante cómo Marines abre la mirada sobre cualquiera de los territorios o cualquiera de los conflictos territoriales que puedan sentirse eh, dentro de esta conceptualización de la crisis sobre eh, nuestras ciudades, de nuestro lugar, de nuestro hábitat, no solamente como una cuestión a futuro, como bien decía, eh, la necesidad de generar cambios en las matrices energéticas, cambios en los consumos, cambios en los combustibles, cambios en las maneras de circular, en las vías que tienen, en los circuitos de nuestras ciudades, sino sobre todo eh, atenuar ese futuro que ya llegó, no, no solamente por una cuestión de humanismo este, europeo o verde, sino porque donde primero pegas en el barrio, ¿no? Uh -huh. Si nosotros pensamos en la ciudad de Buenos Aires y siempre pensamos en la reta, pensamos en los arbolitos de plástico o en Palermo o en Caballito, pensemos que el impacto enorme que tiene también la ciudad de Buenos Aires y sus políticas económicas este, y públicas sobre el territorio metropolitano, ¿no? Y hay muchísimos barrios... Eh, y el impacto es enorme, eh, y es enorme porque no solamente se está discutiendo la necesidad de generar más parques y más espacios verdes, sino de otro tipo de vida, de otro mm. tipo de vida que, que sea saludable, que sea sustentable, que sea sostenible, que le permita a sus habitantes llevar una vida menos problemática. ¿no? Eh, María Inés, no sé cómo, cómo ves la situación en AMBA, como última pregunta... Eh, la situación en AMBA con esto que, que estábamos planteando, ¿no? Y si hay posibilidad de revertir y hay espacios y organizaciones que estén trabajando en nuevas propuestas para eh, no un futuro lejano, sino ya empezar a, a transformar nuestros nuestras ciudades y nuestros espacios en otro proyecto. Sí, sí hay muchísimas organizaciones que vienen trabajando eh, desde, desde múltiples no aspectos. Eh, desde eh, pensar eh, por ejemplo la economía circular eh, pensar en el reciclado eh, cuestiones no básicas que tienen que ver con, con eh, acciones individuales ¿no? que las personas cada vez van tomando mayor conciencia de que, de que hay medidas que se pueden implementar individualmente pero yo creo que, que lo fundamental es la acción colectiva ¿no? si eh, en primer lugar poder eh, alzar la voz, manifestarnos, eh, si, si estas acciones de, de, de, este, de, no, de, de del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otro gobierno eh, nos afectan, poder eh, hacer una acción colectiva, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que en términos climáticos, los jóvenes por el clima están eh, tomando el liderazgo, ¿no? Porque saben que... Eh, no son responsables ¿no? de este presente que, que están experimentando ni tampoco del futuro que viene. Por ejemplo, si las emisiones superan eh, el 1.5 grados o los 2 grados eh, y no se cumplen las metas del Acuerdo de París, eh, los impactos ya los estamos experimentando, pero pueden ser peores. Entonces los jóvenes están tomando un rol de liderazgo en este sentido. Y muchas organizaciones sociales que piensan... Eh, desde múltiples aspectos, ¿no? La producción, circulación y consumo de alimentos, que es eh, un, un aspecto también central y fundamental. De dónde vienen los alimentos que consumimos, tratar de comprar en las cercanías, pensar en la economía social y solidaria, que también es un eje central, ¿no? Eh, en lugar de ir al supermercado, poder comprar a aquella, aquellas personas que producen esos alimentos, saber de dónde vienen, cómo circulan, y que esos comercios sean de cercanía. Eso también es algo es un aspecto central que nosotros como individuos podemos empezar a implementar. Entonces hay estrategias que tienen que ver con lo individual, no con las acciones individuales, pero también con lo colectivo, con manifestarnos, con organizarnos, y, y, y de esta manera el impacto claramente va a ser mucho mayor. Hechas María Inés Carabajal, gracias María Inés por conversar con nosotros sobre este tema Y seguramente vamos a estar atentos a los trabajos que están sacando al observatorio de, de filo Porque siempre nos interpelan, no podemos quedarnos callados Porque siempre tienen un montón de data que nos hacen pensar Así que bueno, de vuelta, gracias por el informe Gracias a Andrés Cárdenas también por compartir estos datos Y gracias a María Inés por conversar con nosotros bueno, muchas gracias, Alejandro, María Ángeles, y bueno, le mandamos también un, un abrazo a Andrés Cárdenas, que, que escribió el informe. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, adiós. Adiós. Pueden encontrar este y otros informes en, eh, búsquenlo, informe o UBA, sí o informe del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires. Eh, hay una página que es novedades.filo.uba.ar y tiene un montón de data que está buenísima, y dentro de eso están los informes.